Bienvenido una vez más a nuestro querido eh, doctor y amigo Marcos Bonilla. Doctor, saludo, bienvenida a Contacto Diario. Bien, buen día, Víctor. Buen día a todos los oyentes o televidentes. Gracias, gracias gracias, doctor por aceptar como siempre hacer eh, este contacto que con usted para llevar información y orientación a toda la población y sobre todo a nuestro público que nos sigue a esta hora del día. Doctor, eh, sigue siendo motivo de, de comentarios el asunto de que no acaba de llegar, no acaba de darse a conocer lo que es el protocolo que se va a utilizar una vez lleguen las vacunas a la República Dominicana, Sí. La opinión del doctor Marco Bonilla como presidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Francisco. Eh, este, mira, con respecto al protocolo a seguir, evidentemente eh, las autoridades no han expresado cuál será. Pero recuerda que todavía ellos están ah, en la organización de la logística de, de mantener, de conservar. Eh, ¿cómo se va a conservar la vacuna? Recuerden que esta es una vacuna que lleva una refrigeración específica muy fuerte y el traslado desde donde la tienen que importar eh, hasta cuando se vayan a ser administradas, ellos todavía están en el estudio de esto, de, en la preparación de esto. Al momento ya de que se tenga claro eh, que en la fecha exacta, imagino, que ya ellos eh, comenzarán a emitir el protocolo eh, para eh, llevarla a cabo de manera tal que no haya un desperdicio de las vacunas, que es, es una de las cosas que hemos estado opinando, porque esta vacuna no es que se van a estar administrando libremente cuando llegue una persona, sino que tiene que ser por acúmulos de pacientes también. Pero doctor, lo correcto y lo que la gente... Eh, cuestiona sí. con respecto al protocolo no es que debe ya darse a conocer para que cuando llegue la vacuna esté eh, vamos a decirlo de alguna manera la plataforma sí. ya el terreno sí. listo para que se puedan comenzar es a administrar que, si, si no hay fecha de cuando llegue no hay necesidad de estarse apresurando en explicar el protocolo que es ellos internamente que tienen que estar tenerlo preparado okay. ya cuando ya se sepa fecha entonces sí si se le comienza puede comenzar a, a dar explicaciones a la población de cómo la va a adquirir, dónde la va a adquirir, eh, si es por cita, etcétera, etcétera. Okay. Muy bien, pues yo creo que hasta cierto punto, eso que usted acaba de decir, doctor, pues, pues tranquiliza, porque mucha gente ha, ha hecho una, eh, un revuelo con esto, porque muchos sectores entienden que ya la población y los diversos sectores pues deben eh, ya conocer cuál es el protocolo que se va a utilizar, pero como usted señala, ya es un asunto que si lo tiene el ministerio, lo tiene listo, si la autoridad lo tiene listo, lo que es que inmediatamente lleguen, pues implementarlo, ponerlo en práctica, ¿cierto? Pero claro, ya cuando se tenga la fecha exacta de cuándo llegan al país, de cuando el país puede comenzar, entonces ahí ya se, se comienza. Y me cuenta que tienen la idea de iniciar con el sector salud, los envejecientes y el sector militar. O sea, ya pa, tienen un plan organizado eh, inicial, pero a esto tú, eh, yo espero porque uno nosotros no estamos en en, lo, en la organización. Yo espero que ellos tomen en cuenta todo lo que es la cadena de serio de esas vacunas para que no haya desperdicio de las vacunas. Entiendo. como pasó en algunos países? Mira, esas vacunas para administrarse. Cuando se destapa, hay que hay que administrar a seis personas al mismo a, a ahí en ese mismo momento. En ciertos países, no la, llegaba un paciente a, a vacunarse, no llegaban más y se desperdiciaban dos, tres y hasta cinco dosis. Okay. Entonces, en esas son de los parámetros que hay que ir organizando para que no haya un desperdicio. Ni tampoco que vaya a ver lo que es... Eh, lo que conocemos en el mundo entero, que comienzan a agacharla para venderla. ¿Entiende el doctor Marco Bonilla que el colegio médico se le debió dar participación sí. en la estructuración del protocolo? Yo entiendo que deberían darle participación a nivel central. Ok. Doctor, eh, en otro orden, pero sin salirnos de, de, de esa línea... Eh, con respecto, su opinión con respecto a esta situación que se generó y el, el, el, de lo que, del maltrato que fue objeto este cardiólogo en la ciudad de Santiago por parte de la policía en medio del toque de queda Mira, con, con eso es un punto un muy delicado y eh, desde que empezó la pandemia, aquí en San Francisco hemos estado de mano con el con general y coronel que han estado en el pueblo desde la pandemia. Porque también aquí en San Francisco hemos tenido algunas agresiones a médicos, y ustedes lo saben, pero nos hemos entrevistado con los generales y los coroneles que han estado de turno, y hemos logrado controlar muchas cosas. Lo que pasa es que a veces eh, el exceso de trabajo, el agotamiento, hace que cualquier persona falte. Eh, me voy a ir hasta por el ejemplo de usted. Un comentarista está llevando todos los lo diarios una huelga y de repente está cansado y van a, a, le piden algo y hasta le trae a la cámara cualquiera, de ellos Entonces no estoy defendiendo solamente el militar, eh, sino que poniendo las cosas claras, todo entiendes. Y siempre yo aquí en San Francisco he solicitado a los médicos que carguen su carnet. Eh, fácil de identificar, eh, que si un que si lo detienen en, en hora de toque de queda, que lo primero que saque es su, es su carnet, para que diga, doctor, y ya el policía va a, a tomar medidas. Ahora, en ese caso, de que esa patrulla iba a la cuda, sin luces, sin la centella, la entendida, eso da mucho mucho que decir porque cualquiera no se detiene frente a un carro que venga detrás persiguiéndolo ¿entiendes? y eso es así fue Entonces, una agresión muy fuerte yo espero que no se repita Entonces, Te, aquí eh, tengo que esta semana que hablar de nuevo con el general para que tomemos medidas para que no vaya a repetirse eso aquí en este pueblo bueno, doctor, eh, finalmente el COVID aquí en San Francisco de Macorís, hasta el día de hoy, ¿cuáles son las la, Mira, has... En los últimos 10 días, 12 días, en la, la estadística, gracias a Dios, ha ido disminuyendo. Tú sabes que estos son oleadas de altas y bajas. Y algo es que estamos ahora mismo en la respuesta de los últimos días de cuando estaba el toque de queda fuerte ya del lunes para adelante 14, 15, 16 vamos a tener la respuesta de a, del COVID cuando se levantó el toque de queda. si en la próxima semana el próximo del lunes en adelante es que podemos valorar cómo realmente es, si vuelve a subir o si se mantiene en bajada pero si mientras, se mantiene en bajada la ganamos pero al momento usted eh, entiende que, que la cosa va marchando bien Sí, sí, claro, porque es que la ocupación cama ha bajado bastante, aunque los casos positivos estén uh -huh. altos, pero son gran mayoría asintomáticos, que se han hecho la prueba porque han tenido un contacto con otros y salen positivos. Pero la, la ocupación cama está muy, pero muy disminuida en comparación a 12, 13 días antes que teníamos un, 90, un 95% de ocupación cama. Ahora mismo debemos andar por algunos 40 o 45, por ahí hemos bajado más de la mitad. Muy bien. Doctor, pues nosotros agradecidos de que usted haya hemos podido hacer contacto con usted para obtener estas informaciones y estas orientaciones. Gracias, doctor. Siempre tenemos a la disposición y recordar a la población lo importante del uso de la mascarilla y del distanciamiento físico, la higienización frecuente. Así es. Eh, nosotros cada día pues nos hacemos eco, de hecho la tengo en las manos ¿verdad? porque no tengo la necesidad aquí donde estoy de colocármela pero inmediatamente concluyo el programa pues me coloco mi mascarilla porque son las únicas dos acciones que tenemos nosotros de evitar el contagio, que es la mascarilla y mantener ese distanciamiento físico doctor, sí. gracias, gracias por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Contacto Diario que tengas un feliz día eh, la Sí. El doctor Marcos Bonilla estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP de Contacto Diario. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los comentarios de quien les habla, como siempre tratado de hacer con la mayor objetividad posible. A la pausa, ya regresamos.